La gente se va De Sergio Cursino La gente se va Y queda todo ahí Los planes a largo plazo Los quehaceres de casa Las deudas con el banco Las cuotas del auto nuevo Que compramos para tener estatus La gente se va Sin siquiera poner la comida en la nevera Todo se pudre Y la ropa se queda en el tendedero La gente se va se disuelve y desaparece toda la importancia que creíamos tener. La vida sigue, la gente lo supera y sigue con sus rutinas, con normalidad. La gente se va y las peleas, los desplantes y la impaciencia sirvieron solo para alejarnos de quienes nos traían felicidad y amor. La gente se va y todos los grandes problemas que pensábamos que teníamos ...se convierten en un gran vacío. No hay problemas... ...los problemas viven dentro de nosotros. Las cosas... ...tienen la importancia que les damos... ...y ejercen sobre nosotros... ...la influencia que les permitimos. La gente se va... ...y el mundo permanece caótico... ...como si nuestra presencia o esencia... ...no hicieran la más mínima diferencia. De hecho... ...no lo hace. Somos pequeños... Sin embargo, prepotentes vivimos olvidando que la muerte siempre acecha. La gente se va, y es así: un parpadeo y la vida se ha ido. El perro es donado y se une a los nuevos dueños. Los viudos se vuelven a casar, hacen el amor y se van tomados de la mano al cine. La gente se va y rápidamente. Nos reemplazan en el puesto que teníamos en la empresa. Las cosas que ni siquiera prestamos son donadas. Algunas, tiradas. Cuando menos lo esperamos, la gente se va. Pero, ¿quién espera morir? Si esperáramos la muerte, tal vez viviríamos mejor. Tal vez nos pusiéramos nuestro mejor atuendo hoy. Tal vez comiéramos postre antes del almuerzo. Tal vez esperáramos menos de los demás. Si esperáramos a la muerte, tal vez perdonaríamos más, reiríamos más, saldríamos por la tarde a ver el mar, tal vez queríamos más tiempo y menos dinero. ¿Quién sabe? Podríamos entender que no vale la pena entristecerse por las cosas banales, escuchar más música y bailar aún sin saberlo. El tiempo vuela. Desde el momento en que nacemos, empieza un viaje rápido hasta el final. Y todavía hay quienes viven con prisa. Sin darse el regalo de darte cuenta que cada día más es un día menos. Porque la gente se va todo el tiempo. Poco a poco y un poco más. Con cada segundo que pasa. ¿Qué estamos haciendo con el poco tiempo que nos queda? Que seamos mejores cada día y que sepamos reconocer lo que realmente importa y en este paso por la tierra, porque al final, al final la gente se va.